¿Qué tal? Les saluda la doctora Lucirena Rangelain, agradeciendo en primer lugar a la revista Ciencia ArgoZoom por la invitación y el espacio para difundir nuestro artículo de investigación que se titula Explorando el Perfil del Consumidor Universitario, un estudio de caso de una escuela socialmente responsable en México. Esta investigación profundiza en las variables de percepción de la responsabilidad social corporativa, y la identificación con la empresa socialmente responsable. Por una parte, eh, la responsabilidad social corporativa vista desde su concepto o concepción multidimensional y por otra parte, la identificación eh, que se tenga con esta, eh, con esta clase de percepciones como el enlace que motiva a las prácticas de consumo consciente o responsables. Eh, esto cobra interés de estudio. ¿Y por qué cobra interés de estudio? Eh, bueno, pues, dadas las diferentes problemáticas que enfrentamos en el mundo, de los cuales México pues, no es una excepción, interesa conocer si existe una identificación por parte de los consumidores para con las empresas que se catalogan como socialmente responsables. Y con base en qué dimensiones de este constructo multidimensional se sostiene este tipo de asociaciones. Entonces, eh, se podría evidenciar posibles retos ante este paradigma en cuanto al comportamiento del consumo. Aquí se involucra una discusión en cuanto al tema de qué es lo que los consumidores están percibiendo como responsabilidad social corporativa. Eh, y bueno, tal percepción cobra interés en el segmento de universitarios milenios. Es decir, qué tipologías de consumo podemos identificar en esos próximos profesionistas a partir de estas variables de estudio. Eh, para determinar la tipología de consumidores universitarios, se llevó a cabo un análisis clúster no jerárquico de aglomeración means con una muestra de 135 consumidores universitarios que pertenecen a una escuela con distintivo ESR. Eh, los resultados arrojan cuatro distintos tipos de consumidores. Los escépticos de la RCC, los escépticos del medio ambiente, los entusiastas de la RSC y los entusiastas del medio ambiente. Finalmente, es evidencia que los universitarios construyen su percepción de responsabilidad social corporativa solamente con base en la dimensión medioambiental y ético legal. Por ello, es necesario revisar la congenialidad entre el conocimiento del concepto de... Eh, lo que significa responsabilidad social corporativa, sin embargo también se confirma eh, la divergencia entre concepción y percepción que eh, se discutió en un principio, lo cual eh, pues atiende principalmente a la imposibilidad de una construcción completa de estas dimensiones de la responsabilidad social corporativa que reflejan la necesidad primera de analizar otras pues, posibles causas. Por último, pues exhortarlos a leer el artículo completo y revisar más contenidos de la revista Ciencia El Gozón. Muchas gracias.